A nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos, y claro, a Zapatista, declaro que el nombre de esta tierra, a las que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Eslumil Kaxchenkob, que quiere decir tierra insumisa, o tierra que no se resigna, que no desmaya, y así será conocido por propios y extraños, Mientras haya alguien aquí que no se rinda, que no se venda y que no claudique. ¡Bravo!